En mi corazón hay un clamor deseo insaciable me Deseo insaciable hable a ti, mi Dios Entregado iré en voz de ti Benditos los cedientes o es Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, me das de tu poder Velo caer, anhelo yo. Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Llena hoy mi lámpara, Señor you? Yeah.